Que en cierto modo, pues, consideramos que, que esta proposición de ley es una proposición de ley no solo de un grupo parlamentario de esta Cámara, sino sobre todo es una proposición de ley de las trabajadoras y los trabajadores afectados y de la Asociación Adostus, presentes aquí, a los que aprovecho para saludar, que han sido muy insistentes en la defensa de sus derechos y que son los que han posibilitado en última instancia que, que estemos hoy, eh, en este caso, defendiendo que salga adelante la tramitación de esta ley para que puedan recuperar sus derechos, que yo voy a volver a describir como de derechos recortados, como ya hice en otra, en otra ocasión. Ojalá no estuviéramos aquí. Ojalá no hubiéramos llegado a este punto. Ojalá el Gobierno vasco hubiera decidido ser valiente, afrontar esta situación y sentarse en serio a negociar con las trabajadoras y trabajadores afectados que en todo momento, además, han mostrado su disponibilidad a negociar esta cuestión. Pero lo cierto es que, y ya se ha dicho por parte del señor Damborenea, un año después también de aquella PNL que trajo, si no recuerdo mal, la señora Ubera y que aprobó el Parlamento Vasco por mayoría, el Gobierno no ha afrontado esta cuestión y es una cuestión pendiente. Se dijo en aquel anterior debate que los derechos de estos trabajadores y trabajadoras no habían sido recortados, que habían sido suspendidos cuando un derecho se suspende y no se recupera, y no se sabe cuándo se va a recuperar, y se nos dice que hay... ...problemas eh, presupuestarios para aplicar condiciones retroactivas, pues llámese como se quiera llamar, pero lo que se está buscando es que esto efectivamente sea un recorte y que muchas y muchos de estos trabajadores jamás recuperen esos derechos que supuestamente se les suspendieron con la excusa de la crisis. A nosotros nos parece que el Gobierno no lo ha afrontado y que el Parlamento finalmente va a aprobar hoy que se tramite esta proposición de ley que tal vez pueda permitir que se recuperen esos, esos derechos. Más allá de todo esto, nos parece a nuestro grupo parlamentario estema, extremadamente grave que con la excusa de la crisis, con la excusa o bajo la argumentación de los problemas económicos que efectivamente podía haber en aquellos años 2011 y 2012, los gobiernos y de manera especial, en aquel, en aquel caso, un Gobierno socialista, un Gobierno que se dice progresista, utilicen políticas antiobreras, políticas de recortes a derechos de los trabajadores para afrontar esos problemas económicos. En nuestra opinión, este tipo de políticas serían las últimas que debería afrontar un Gobierno progresista para poder dar la vuelta a situaciones económicas complicadas. Porque hay políticas alternativas. Porque si se tiene que recortar, porque si hay que ajustar presupuestos, porque si hay que apretar el cinturón, como se suele decir, nosotros somos partidarios de que los recortes a los trabajadores sean la última opción. Y no fue el caso. Pero es que, además, estamos en otra coyuntura económica y política diferente. Estamos en una coyuntura económica, en el caso de nuestra comunidad bastante más favorable que la de aquellos años. Y estamos viendo cómo año tras año se sigue manteniendo esa suspensión de derechos. Y cómo, más allá de esto, vemos que no hay una voluntad cierta, más allá de que luego, cuando oímos a los portavoces de los grupos que sustentan al actual Gobierno vasco, la voluntad sí que parece ser que es de solidaridad con los trabajadores, pero lo cierto es que están en el Gobierno y no se afronta esta situación. Y sigue este recorte y estos trabajadores, de momento, no ven la luz en cuanto a sus reivindicaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, defendemos sin ningún tipo de ambaje la proposición de ley que se presenta, que se presenta hoy y esperamos que los trámites sean los más acelerados posibles, porque creemos que es posible hacerlo y nos daría miedo que el final de la legislatura no posibilitase que estas trabajadoras y trabajadores viesen el final de ese recorte que se les está aplicando en sus derechos. Además, pensamos que este recorte de derechos es un incumplimiento por parte del Gobierno vasco de unos acuerdos que firmó cierto un anterior Gobierno. ...pero que pensamos que deberían haberse mantenido en vigor... ...porque parte de estos derechos procedían, como saben todas ustedes... ...de un acuerdo con los sindicatos... ...y nosotros pensamos que los acuerdos están para cumplirse... ...y por lo tanto, apelo de manera especial al Partido Socialista... ...que hoy es miembro del Gobierno... ...pero que entonces era quien gobernaba... ...y que firmó aquellos acuerdos con los sindicatos... ...y que luego fue también quien suspendió esa parte de aquellos acuerdos... ...con los sindicatos... Se trata de que los gobiernos progresistas o los gobiernos de izquierdas no solo lo sean en el papel, sino que apliquen políticas progresistas y políticas de izquierdas. Y por lo tanto, si a nosotros nos parece que en un momento de crisis económica aplicar este tipo de recortes contra trabajadoras y trabajadores no es la opción por la que debe optar un gobierno progresista, en un momento como el actual, donde parece ser que aquella crisis económica, al menos en los grandes números, está superada, nos parece que no es de recibo que un Gobierno en el que participa el Partido Socialista siga manteniendo aquellos recortes. Por lo tanto, pues nosotros vamos a votar a favor de esta proposición de ley y aprovechamos para hacer ese llamamiento. Los gobiernos no son de izquierdas o de derechas porque los partidos que estén en ellos digan que son de izquierdas o de derechas, incluido mi propia coalición o mi propio partido. Lo son por las políticas que apliquen realmente. Este recorte es un recorte de derechas, es un recorte antiobrero contra los trabajadores. Lo aplique quien lo aplique.